Acabamos de salir de mantener una última reunión con el consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco para certificar la imposibilidad de acordar una, o de tener un acuerdo presupuestario con este gobierno. Tenemos modelos muy diferentes de cómo tienen que ser los presupuestos y la mayoría absoluta de este gobierno pues parece que ha impedido eh, que pongan encima de la mesa ...medidas de calado político, pero también medidas eh, cuantitativas... ¿no? ...planteábamos una modificación de los presupuestos de 500 millones de euros... ...que apenas es un 3% de los presupuestos de la comunidad autónoma... ...y nos plantean una contraoferta que no supone ni el 0,2%. Por supuesto un gobierno que nos sigue diciendo que no a una reforma fiscal que evite que siga aumentando las diferencias entre las rentas del capital y las rentas del trabajo en nuestra comunidad y por lo tanto pues certificamos la imposibilidad de llegar a un acuerdo con este gobierno. Tenemos modelos muy diferentes y vamos a plantear una enmienda a la totalidad a los presupuestos vascos.